Empieza la cuenta atrás del anillo Estamos dentro del anillo Amenaza cerca <risa> Atención, primera sangre Primer, necesito munición de energía Odín, dame clarividencia Contacto Están disparando. Activando el líquido Me disparan. Estoy ganando. Estoy ganando. Estoy ganando. la suerte no había buena munición Este es vuestro campeón. No llegas hasta aquí quedándote sentada sin hacer nada. Pa, pa, pa, pa. Este es vuestro campeón. No llegas hasta aquí quedándote sentadas. Soy líder de salto. fe en tu estómago. Puede que haya algo bueno por aquí. Uy. Joder, ojalá no lo encontremos. ¡Uy! ¡Fabia! ¿Qué está poniendo con nosotros? Instalando una valla. Contacto con amenaza. Si alguien pasa por aquí, lo sabremos. Colocando una valla. Marcando los alrededores. Ligero ampliado, nivel 2. No, no, no. Aquí hay una RTV. De Instalando Eso una barra. La está completa. Primera fase ha sido como desmayarse con oler el alcohol. Allí hay un enemigo. Necesito una mochila. Ha habido una batalla aquí. No estamos solos. Mirad aquí. Odín me dio clarividencia. Contactando con el enemigo. Contactando con el enemigo. Aquí hay una mochila. Nivel 1. ¡Odin, dame! Amenaza cerca. Vaya colocado. La valla está completa. Contacto con objetivo. Joder. Abriendo fuego. Me están dando. Recargando escudos. Instalando valle. Circuito cerrado. Esperad, curándome. Amenaza cerca. Escaneando el área. Creo que son dos nomás. El anillo está cerca y aún nos queda un minuto. No estamos solos. Contacto. Mirad aquí. Quedan 45. Escaneando el área. Blanco detectado. No, no. Me están disparando Naturaleza, escucha mi suplica Recargando mis escudos Marcando los alrededores Cuidado con la nueva parca 10 segundos Marcando los alrededores la nada Me disparan Granada de fragmentación lanzada Cuérete, cuérete. ¡Lanzo termitas! Cargando los escudos. Estamos fuera del anillo. Moveos si no queréis chamuscaros. Necesito munición ligera. Esto está peludo. Jugando con vallas. Circuito cerrado. Aquí hay munición ligera. Esperad, curándome. Muchas gracias. Aquí hay un nuevo escudo. Nivel 2. Un momento, curándome. Recargando mis escudos. Verdad, de Esperad. Curándome. Llega un pack de supervivencia. Aquí hay una amenaza. Alerta 5. Aquí va el guiso. para el guillo. Tenemos que ir aquí. Me disparan. Recargando mis escudos. Me están disparando. Vayamos por aquí. Tengo que ir a controlar mis escudos. bueno Por aquí necesito una mochila. Por día. retirada tan completo. No, bros, si... la mitad de los pelotones. No estoy completo. Si quieres, no, más te vienes conmigo. No estoy Artilla completo. Bro. Una Nivel ah, perro, más <risa> no, metete el lápiz y ahorita ah, pero... si no estoy solo. Adiós, campeón. Es la ley del más fuerte. Recogiendo botín por allí para reforzar al pelotón. Para, para, para. Aquí tengo. Aquí hay un cargador pesado ampliado. Nivel 2. Opa. Opa. Necesito una mochila. Pinche mochila. Bien, bien, bien, Oscar. Te voy a porque estoy solo. Mira, estoy cholito, loco. Aquí hay un cargador ligero ampliado. Uh. Nivel 3. Lo necesito. Gracias. Busco munición de francotirador. Vamos aquí. Vale. Negativo. Aquí hay una culata estándar, miremos. Oh, ¡Ay, Dios! ¡Miremos nomás! No? Sí, sí, sí, ahorita no entramos, perro. Termino esta partida, como estoy aquí, que todavía no me puedo ir. Sí, piripiri, piripiri, Un momento, estoy fabricando. What the fuck, no había de agarrar los materiales Aquí hay una mochila, nivel 2 Está bien, está bien, pero... Ahorita nomás termino la partida y nos metemos a juzgar Vayamos por aquí. Necesito munición ligera. What the fuck? aquí hay una mochila, nivel 2. Eso me irá bien. Uf, no, no, prefiero esto. Puedo la mochila. ¿Tienes? ¿Tienes? aquí hay un momento. Venga, lo necesito. Y vaya desplegada. Vaya, vaya al centro, vaya los muros. Ronda 2, No, no, no, no. Atención, lanzamos. No no, no, no. Los dioses no sonríen. Olvídalo. Cuando te sientas débil, se fuerte. Cuando sientas miedo, se valiente. Cuando finalmente venzas, no, no, no, no, no, no. se humilde. Necesito una mira para rifle de asalto. ¡Belleza, papi, vieja! Allí está el Geyser. Usémoslo. Aquí hay un cargador pesado ampliado. Nivel 2. Aquí hay un Geyser. Volemos. Puede que haya un por fuerte. Bastante. Aquí hay una mira, aquí hay una munición ligera. Vayamos por ahí. Aquí hay un nuevo escudo, nivel 2. Odin me dio clarividencia. se nota la gente y hace poco Cambiando el área no hay papi no hay nadie Veo verlo no, hay nadie, no, hay nadie. no hay nadie un recuerdo para no olvidar este momento explodimos estabilizador de cañón nivel 2 Aquí hay una amenaza. Alguien ha estado aquí. Atención, el anillo está Una valla enfadada. Si alguien pasa por aquí, los sabremos. Se está pegando al fondo. ¿no? Sentís la electricidad en el aire. Está Contacto de la con la amenaza. Casa. Asalto. Enemigo avistado. Se ha Fallando. ¡Contra el enemigo! ¡Me están disparando! Odín, dame clarividencia. Voy a parar a recargar los escudos. Es que no Se han disparado. Lanzando una granada. Lanzando una granada. la valla, colocando qué Me de mis Voy aquí. Quizá van a saber más Amenaza acerca. Escaneando áreas. ¿Sí? Tenemos ahí te nosotros también. Si por, por, por, por allá. sabremos. Recargando mis escudos. Los tíos necesitan contacto con objetivo. Me disparan. Recargando mis escudos. tiene ulti, Venga, aquí, aquí. ulti? Tu ulti y aquí con último. Me han dado. Recargando escudos. recargando segundo. Un Un segundo. curándome estamos mal ubicados Alerta 5, Valkyrie en espera, lista para edición. ¡What the fuck! ¡Me ¡Voy a aquí! Me están dando le di a ese bot de carga Recargando mis escudos Vaya en posición Si alguien cruza la puerta Lo sabremos 45 minutos hasta que se cierre el anillo hay algo bueno por aquí. Medio minuto, el anillo está cerca. Vamos aquí. ¿Qué tal? papi. Alerta 5, Valkyrie en posición lista para ignición. Encendiendo motor principal. Quedan 10 de... Me disparan. Si no pueden ayudar en una emergencia, disparen al aire como majaritas. Quizá haya suerte. No, por favor. Vayamos por aquí. ¿Por si el anillo se mueve, camaradas. Atención. Ninguno estamos ¿Pasa? dentro. Pasa. Llega un pan de Hay otro de Está atacando Vayamos. Vayamos por aquí. Arquita ha pasado por aquí hace poco. Recargando mis escudos. Aquí hay una amenaza. Recargando escudos. Vamos aquí. Ale. Vamos, ¿Qué ese morro? Recargando. Recargando. Aquí hay una amenaza. A veces para ganar no hay elección. ¡Grasando! dentro Las heridas Temeo oh, perros Aquí hay un termoescuro. No invento la que tengo Peor. El anillo está cerca Eso es bueno, solo quedan 30 segundos Tiré por aquí Un segundo, curándome Tengo una baliza de reaparición móvil Muchas gracias El anillo está ahí, mismo. -hmm. 10 segundos Aquí hay una amenaza Tengo que irnos para la zona, chicos Habrá no para acá Ahorita pelear y morir ver, está ¿Tenemos, estar... Tenemos que irnos el... ah. Exploremos curé, por aquí Entonces, Vamos en zona, perritos Quedan dos pelotones más Ahora somos el número 3 Tenemos que ser los últimos papa, en pelear Que lo disfrute yo aspiro a más. el que empieza ahorita muere. Porque se nos viene el otro equipo encima. Nosotros tenemos que hacer lo que. llevamos. Vaya llegamos. en posición. ¿Okay? Si alguien pasa por aquí. Fallando. Tengo una baliza de reaparición. Uy, se están, se están puchando, a ver. Voy sí, a visualizar. Se están peleando la. perros. Alerta 5, aquí va. Si me buscáis, estaré por aquí. Últimos dos pelotes. Ignición Atención. adelante. Con uh, vale, vale, vale, vale. todo perro. Vayamos por aquí. En caso de descompresión se despliega. el enemigo detectado allí. Me están disparando. Cuidado, ¿tiene gente ahí? Escaneando. Vete para acá, vete para acá. Voy a parar a recargar los escudos Me bañaré en sangre colocando una paliza de Se están posicionando a la zona Enemigo detectado aquí No me Tengo un enemigo local y fuera se ha interrumpido. Contacto con solo? chicos, está una bala ese ¿sí? Bueno, 3 bueno, contra 2. Me juro, me juro. Recargando mis escudos. Puedes cambiar. ¿No tienen granadas? Tranquilo. Octan se separó, Octen, Otti. Te con el enemigo. disparando. Junto, junto, junto. Voy. ¿Hasta oh, oh, oh. uno? Junto a los tres. Bueno, papi, no quiso darle aquí. <risa> no quiso aquí. Che, mío. Oh, papi, rey. No, bueno, sí. Sois los campeones bueno. de Apex. A pesar de los lagazos, pero ahí va. No, no. He subido de rango.